Bien, adelante. Muchas gracias Amado y a toda la gente que está con nosotros y que nos escribe y manifiesta su sintonía En el día de ayer eh, hemos visto diferentes, eh, vamos a decir, alianzas diferentes personalidades del ámbito de, lo, de la política en nuestro país que buscan acercarse o formar acuerdos con diferentes partidos El caso de Amable Aristi... Eh, no nos sorprende el hecho de que él se fuera a otro partido porque Luz sabemos sí, sabemos que muchos, eh, muchos políticos en nuestro país lo que buscan es acercarse al río que más pueda darle agua. En estos momentos donde entendemos que el partido oficialista se le está hundiendo el barco y que se presenta como mejor opción, eh, o la mejor, quien tiene la mejor posición en estos momentos de llegar al poder es el Partido Revolucionario Moderno, vemos como grupos importantes de personas, funcionarios, están saliendo del gobierno eh, por ejemplo vimos el viceministro de Economía y Desarrollo de nuestro país que le envió una misiva al presidente Medina despidiéndose, agradeciéndole y eh, dejando el cargo Donde le agradece la distinción Pero le dice en uno de los párrafos Que él entiende que los lineamientos Que está siguiendo el gobierno No son los más correctos Por eso deja su posición de alto nivel Si se quiere en el gobierno eh, la, la salida de Amable, Ariste, Amable Aristi Castro de, de las alianzas que tenía Con el candidato del oficialismo El señor Gonzalo Castillo Que pasa a apoyar al PRM una de las eh, de los políticos que también en un momento nos llamó un tanto la atención fue lo de Robertico Salcedo, que también pasó a apoyar al PRM y así sucesivamente. La parte que queremos resaltar de esto es que muchos de estos ciudadanos que ven que no hay tanta posibilidad de ganar en un partido, pues a última hora inician un recorrido. Debemos de recordar un momento en nuestro país, no sé si tú recuerdas, Amado, full y allá Francis y Gerjan, cuando, eh, no sé si fue en las elecciones pasadas, eh, o cuando se rompió el PRM-PRD, que, que se divide el PRD y que se forma nuevamente el PRM, donde había un vaivén de, de políticos, de candidatos, que eso fue un momento de transfugismo que se dio interesantísimo en la República Dominicana. Que nosotros decíamos, pero ¿y qué es lo que pasa? O sea, hoy teníamos cinco que venían a un partido, cinco se iban para otros y así. Eso fue eh, realmente descarado, se veía la forma en que iban de acá para allá. No recuerdo en cuál de los procesos electorales fue pero bueno en estos procesos de las elecciones del 5 de julio nosotros queremos llamar la atención y, y si se quiere plantear este comentario entiendo que el PRM debe de ser un tanto cuidadoso y delicado con quienes acepta en las alianzas con quienes permiten que entren al partido me refiero porque es un partido que habla de cambio es un partido que se presenta como una opción diferente a lo que nosotros ya tenemos qué es lo que nosotros tenemos mucha corrupción, mucha gente oportunista, eh, personas que tienen toda una vida en los cargos políticos, que han estado en el Congreso y que no tienen una vida que o una hoja de vida que mostrar tan digna o que han hecho un gran trabajo por el pueblo que representan, por el por ejemplo, el caso de Amable, que si sí, ciertamente eh, tenemos entendido que en su natal de Higüey, pues lo quieren muchísimo y todo lo demás por... La costumbre de las dádivas, de que regala mucho y demás. Ahora, también nos dicen que eh, Abinader es dueño de medio y güey en lo que tiene que ver con la parte comercial y económica. ¿Cómo se logra esto? Cuando eres funcionario, cuando eres congresista. Con trabajo. ¿Por qué me enfocan con, a Fulvio? con trabajo arduo. <ríe> ah, y bueno, dedicación. Eh, sí, con trabajo arduo y dedicación. O sea... Eh, no entendemos si hay una visión, hay un, un lema que lo importante es llegar, que lo importante es ganar y que en política siempre se suma. Hay una situación que se da con el caso de la hija de Amable en Higüey, anyway, que es o fue vicealcaldesa, fulvio, ¿no? Entonces, es, es en la actualidad. Y hay unos escándalos, fue, fue, fue sí, hay sí. unos escándalos interesantes e importantes de corrupción en esa ciudad. Cuando tú dices, nosotros vamos a trabajar por la corrupción, vamos a tener fiscales independientes, pero yo me estoy aliando con personas que se entienden que no han tenido un manejo tan transparente de la cosa pública o sus familias o las funciones que han desempeñado, creo que estarías atándote un poco de mano, porque como tú vas a someter a la justicia si tienes el fiscal independiente... Tenemos una llamadita. Ten te uh, un segundo. Tenemos el fiscal independiente, pero me estoy aliando con una persona que tiene eh, colas que le pisen. Entonces, ¿cómo se manejaría eso en un momento en que tú estás diciendo que tú harás diferente o que serás todo lo contrario a la realidad? Vamos a ver la llamada. Buenos días. Buenos días. Mira, es eh, obligado el partido de, de a ganar las elecciones. Es obligado. ¿Sabes por qué? desean más que yo, miren, el gobierno está subiendo la gasolina y todo va para arriba. ¿Ve cómo están esas, esas facturas de la luz? Entonces, los pobres, la gente pobre, no pagar luz muchas cara, A mí me llegó la luz, carísima ella, de, de, de 1.400 pesos, uh -huh. lo que pagaba ya 800 pesos. ¿De qué sector usted es, mi don? ¿De qué sector usted es? De aquí, de, de Madrigal. Del Madrigal. Muchísimas gracias. Ahí está. La luz le ha dado agua que beber a mucha gente. Entonces, ante todo esto, nosotros lo que queremos plantear, faltan eh, unos 28, o 30 días. Las alianzas son importantes. Ahora, lo que pienso es que sí hay que eh, evaluar a quienes se aceptan o a quién aceptas en un momento determinado en que esto te puede eh, dañar la imagen de lo que estás vendiendo. Nosotros vimos la información ayer, precisamente, de Paliza, que decía que eh, no se descartan de haber una segunda vuelta, eh, no se descartan pues alianzas con la oposición, lógicamente esto debería de ser, porque de irse, eh, supongamos nosotros que Leonel Fernández y Luis Abinader a una segunda vuelta, imagínense lo que podría eh, pasar, la cosa se le pone un poco fuerte al PRM, con eh, la situación que se da de que los PLDistas podrían votar de manera significativa a favor del candidato de la Fuerza del Pueblo. De hecho, el, Leonel expresaba, aunque simplemente, sencillamente son mensajes para buscar vender eh, una imagen o hacer entender a la gente de que él ganaría en una segunda vuelta. Pero no es lo mismo irse a una segunda vuelta con Leonel Fernández que irse con Gonzalo Castillo para el PRM. O sea, eso hay que estar claro de... Lo que nosotros sí queremos es dejar dicho acá, que el PRM que tenga mucho cuidado, o sea, vemos y vemos que todo el que quiero, el que entiende que este partido está ya casi ganado y que dice, bueno, yo me voy de este barco que está ya con las tablas entrándosele el agua, me voy a ir al partido que tiene la mayor posibilidad de ganar. Pero Luis Abinader y todo su equipo, y mucha gente que posiblemente está ahí, que viene del PRD, que sabemos cuál ha sido el comportamiento en otros momentos, eh, ten, tienen que manejarse con mucho cuidado. Tenemos una llamada. Tenemos otra llamadita. Vamos a ver. Adelante, días. buenos días. camino por todos los trillos yo soy de tomarse fuerte, yo soy por toda la periferia y todos los barrios de la ciudad, de modo que yo he visto estos dos tipos de, tipo de avenidas, el gerente del agua tiene que tener un equipo que vaya a, a chequear la la avenida, la, la, la, la, la cometida, otra es la cuestión del agua y, y el cultivo de arroz. El agua es para el cultivo de arroz, no es para consumir la gente. Tenemos que tratar. Gracias. Gracias. a usted, doctor. Hay un tema ahí con el sistema de tuberías que, que es antiguo en gran sí. parte. Y eso es lo que dice el doctor. La presión rompe las tuberías y vienen las averías. Y si no se tratan a tiempo las averías, se desperdicia mucha agua. Carolina. Bueno, ahí continuamos. Eh, le mandé a producción una información sobre eh, la alianza que se dará en San Francisco de Macorís con el partido Alianza País y el apoyo a la candidatura del candidato a senador del PRM. Pero ante todo esto, eh, ok, vemos la información a, ahí en pantalla. Eh, vamos a acercar si un poquito. Si pueden abrirla un poquito sí, más. No, no, es o sea, hoy la rueda de prensa es, a las 10. Es, aquí, este. Sí, a las 10 de la mañana es en Carolina. el local de Mira. Alianza País donde este acuerdo electoral a nivel congresual por la provincia de Duarte entre Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno. Pero focalizado, porque nada más es la... A nivel nada, congresual, nada, eh, la candidatura de, de Franklin Pero de nada más Franklin. Sí. Lo que quiere decir que entonces focalizado, no es a nivel congresual. Porque no, si nosotros fuera apoyamos así, a, a Urania Exacto. y mm -hmm. ellos apoyan a Francia. Exacto. Es congresual. Exacto. Sí, sí, es congresual. Entonces, ante todo esto, no necesariamente porque yo eh, pertenezca al partido de Lanza País, pero cuando tú pones una alianza o un apoyo. Lo de, dijo, lo dijo. Eh, un candidato como Amable Aristi Castro. Y un partido que se entiende que de alguna forma lo que hablábamos ayer le suma a, a aunque Amado decía que no, pero yo sí pienso que sí que tiene un valor agregado, importante. Okay. ¿El El valor o la imagen que representa un partido en estos momentos. No lo mismo a, a, a Amable Aristi Castro a que, que, que Alianza País Vamos a ver. Buenos días. Sí, buenos días. Buen día, caballero. Muy bien, Carlos Payas, Samana. Eh, Carolina. Bien, gracias. Eh, te saludo al panel Saludos. mira este, yo entiendo que voy a afinar o sea tu apreciación sobre lo que es la alianza que con amable Castro. bueno amable es el país o sea una situación que nosotros no la deseamos ni la queremos yo entiendo la mayoría pero esa es la realidad entonces yo entiendo que amable en este caso, si no suma, si no suma, yo entiendo que eh, no nos retaría. De ahí que hay, habría que, hay que aceptarla dentro de las condiciones que Luis y el partido deben hacerle saber a este país. O sea, sobre esa alianza amable que quizá uno no le pueda creer, ha dicho que ha sido sin condiciones. Eso yo creo que quizá nadie se lo vaya que ameno es amable Yo entiendo que, que, que, que hay que aceptarle esa esa alianza así que muchas gracias gracias a ti gracias a ti cómo está Samaná cómo está Samaná bien Ah, se Ahí fue, si sí, hubiera sido a importante, mí me encanta, ¿sabes? Esa sí, mira, amado, para que me parece sin que condiciones, era puntualizar ¿sabes? Sin condiciones. <risa> Amable Aristi Castro, un hombre que ha dado la vida por este país, que ha trabajado desinteresadamente, que nunca se ha beneficiado, que no tiene nada, simplemente eh, el sueldo que devengó cuando era congresista y lo que ha podido lograr honestamente. Él lo va a hacer de manera desinteresada, por Dios. ¿A quién se le cree eso? Un señor que anda de acá para allá, porque es como una bolita de billar. O sea, él está donde las condiciones... Sean más beneficiosas en determinado momento y al PRM, cuidado. O sea, esa imagen que se entiende que tienen es representada por Luis Abinader, que no es el momento que a uno se le puede tildar con cosas negativas en términos de corrupción, de algo turbio, más allá de que eh, posiblemente su, su figura o perfil como político en las condiciones más óptimas que ha podido tener un candidato, o sea, a él se le ha puesto sobre la mesa. Es como cuando se te va dando todo para que las cosas te salgan bien. Eso es lo que le ha pasado a Binader en, en el ámbito político. Pero aún así los puntos con las condiciones y lo que ha pasado en República Dominicana. abinader debería de tener un 60 mínimo por ciento con lo que se supone que representa él y el, y el partido. Pero aún así no lo ha logrado. Pero bueno, es el que y está. Tiene el techo. Eso es lo que pasa. Sí, eso es lo que pasa. Pero aún así es el que tiene mayor puntaje. Entonces, ante todo esto. Ojo, cuidado al PRM, no estén aceptando a todo el que se está yendo del PLD no esté aceptando todo el que se esté yendo del PLD, que sabemos que aquí hay mucha gente, aquí hay muchos políticos que lo que buscan es aprovecharse de las condiciones que más le beneficien en determinado momento. Y si ustedes tienen las condiciones para ganar y los números, eh, aunque aún no llegan donde se suponen que deberían de estar, les dan, no dañen esa imagen, que no, para las personas que entienden que ellos podrían ser la opción de cambio, de alguna forma, para salir del PLD, que al final eso es lo que se quiere. Bueno, en... señores, eh, Aquí... vámonos a ver qué nos dicen nuestros amigos de WhatsApp. Okay. Si ustedes no tienen ninguna... No, no Ok, adelante, Carolina. Se construye mayoría con diversidad. Lo que no se puede negociar son los ba principios. Eh, mira, básicamente no es un tema de diversidad, es un tema de ideología. ¿De ideología eh, los partidos políticos la han perdido. Eso es, sí. debería ser un tema que pudiéramos oh. abordar en algún momento... Pero no se, con puede más amplitud. no se puede negociar los principios. Pero la pregunta es, ¿cómo tú vas a someter... A un ejemplo, aliado. A, un aliado? Bueno, ¿A sí. una hija de él. Todos están arriesgados, va a haber fiscal independiente. Vamos a ver qué pasa. Pero el PRM que tenga mucho cuidado... ¿Van a modificar vestido. la constitución entonces? Sí, sí, hay un proyecto de ley para eso. Okay. No, tiene que ser de la constitución, porque no. es la constitución la que dice... Eh, cuál eh, La elección del procurador... O el procurador, lo que se puedan elegir independientes. Uh -huh. Bueno, cuidadito, ahí nos.